El país espera, ¿no? Ejemplos, ejemplos, pero no solamente ejemplos con lo que están acusados y con lo que salieron, sino ejemplos con lo que están ya que te lo estoy diciendo desde el primer día que mi presidente, tu presidente, el presidente de todas y todos, Luis Rodolfo Abinader Corona, tomó el control, el mando, se juramentó ¿eh? constitucionalmente como presidente, que le están haciendo daño. Le están haciendo sí, daño. Muchísimo, al presidente. muchísimo. Le están haciendo daño. Mira ahí esa mujer, ¿cómo declara? 70 y, un millón fue que declaró la ministra. 79 millones. 79 millones. Sí, una muchísimo. muchacha que, o sea, yo no tengo nada en contra de que todo el mundo tiene derecho a hacerse millonario. Ojalá yo declarar 80 millones y cualquiera tiene 80 millones. Porque un vehículo, una casa, un apartamento, eso te suma de una vez 10 millones de pesos. Un vehículo, una casa, un apartamento, ahí hay 10 millones de pesos. Más dos o tres eh, tratecitos, ahí hay 10 millones. Ahora bien, esta joven, según vimos el reportaje de Nuria Piera, eh, no viene de tratos sociales de, de, de clase alta, no es Poppy, ella se no. ve Poppy por el tinte. ¿Me entiendes? Roberto. Roberto, no, pero es verdad, ella se ve bien con su tinte wow. rubio. Además, una mujer uh -huh. que viste elegante, se ve Poppy. Sí, sí. Además, es una mujer preparada. O sea, a nivel de, de, de estudios, una mujer muy preparada. Ahora bien, llama a su percasia que su patrimonio aumentó en un año, compró varios solares por millones de pesos. Hay que ver, ella tendrá la oportunidad, como ella se le ve que es una mujer muy, muy open mind, y muy transparente, de explicar ya como figura pública y con esa declaración de bienes jurados que hizo, de decir de dónde proviene ese dinero. Pues, porque no es que ella no tenga el derecho de tenerlo, cualquier inmortal tiene el derecho a tenerlo. Por ejemplo, ahí está Carlos Gómez, el senador de Moca, ¿eh? que es la declaración más alta que han hecho en la historia de la, de la, del Congreso. Pero Carlos Gómez viene de tratos sociales muy humildes, viene de atrás, de atrás. Pero la historia de Carlos Gómez, por ejemplo, en el caso mío, aunque eh, hemos compartido y todo, pero no puedo decir que es mi primo ni nada. Incluso eh, estamos tratando de, de traerlo como invitado al espacio. Carlos Gómez, eh, todos conocemos el boom eh, de las tarjetas prepagadas que se usaban en Estados Unidos. Cuando no se usaban celulares, cuando había que ir a una cabina telefónica a hacer una llamada a larga distancia. Entonces, cuando vinieron las tarjetas prepagadas, tú no viviste esa época eh, veloz, eh, la tarjeta prepagada de Nueva York, eh, Carlos Gómez fue uno de los que se ingenió ese tipo de negocio y a través de ese negocio comenzó a tener su fortuna, ya luego se ha diversificado y Carlos Gómez tiene hasta desde farmacéutica, eh, tiene lo que es flotilla de, de taxis en Estados Unidos, supermercados, aquí tiene eh, constructora, o sea, se ha diversificado y tiene una gran fortuna y viene de abajo ahora, tiene muchos años también de trabajo. Estamos hablando de unos 30 años o 40 años de trabajo. Pero bien, en Estados Unidos es más fácil, para los que no creen, el American Dream es más fácil que el Dominican Dream. Veloz. O sea, tú hacer fortuna, puntualizo, en Estados Unidos es más fácil que hacer fortuna en República Dominicana. Me explico, si comparamos. Aquí las oportunidades para los emprendedores, los creativos, los, eh, in, eh, los, eh, ¿cómo se dice? los inventores, es lo mismo, pero que aquí se ganen en peso y, y aquí, por ejemplo, no hay inversionistas. Allá, tú por ejemplo, un Roberto Neri cualquiera, con tanta idea que tengo en este casco y proyecto, yo agarro, me voy a California, Silicon Valley, Silicon Valley y ahí hay 500 mil millonarios, con los bancos y los bolsillos llenos, esperando que le lleven proyectos, proyectos para ello invertir. Entonces, ¿qué pasa, Veloz? Yo agarro, ¿verdad? Llego a Silicon Valley y digo, bueno, tengo este proyecto, no lo voy a decir porque ya no se pueden decir los proyectos, porque una vez, da nah, El copy-paste. Yo tengo aquí proyecto, tú vas, ellos lo ven, es rentable, y tú le dices, necesito 200 mil dólares para desarrollar el proyecto. Y en base a eso te doy. Un 30% de las acciones o de la ganancia. Y te invierte Y tú fácilmente puedes descollar cualquier tipo de empresa. Aquí, que debería de, de, atención a los empresarios, que me da pena, muchos empresarios amasando fortuna, para nada, porque si no lo han entendido con este COVID-19, no lo van a entender. Entonces, usted agarra y usted tiene 100, 200, 300, 1.000 millones, que hay gente con mil millones, como si fueran de palos. Esos políticos que salían con cuarto agarran todos estos jóvenes creativos y usted pone una oficina de inversionistas y vienen, van a haber proyectos que van a fracasar pero van a haber otros que van a hacer un boom entonces eso dinamiza la economía atención Luis Abinader yo dando ideas como siempre atrás de nada, bueno atrás de que mi país y mi gente se desarrolle pero si sí. estamos bien pero, por ejemplo el gobierno pudiera agarrar e incentivar ese tipo de cultura como Estados Unidos de empresarios que tienen fortuna y que quieren diversificarla, para que hagan una mesa de recibir a emprendedores con proyectos, entonces apoyen y financien esos proyectos a cambio de un porcentaje, ya sea en acciones o un porcentaje en beneficio, y se van a desarrollar muchísimos proyectos, ahí tenemos un parque industrial, sí. ahí tenemos un ITLA, aquí tenemos muchísimas universidades, es más, ojalá que no me estén viendo mucha gente, voy a hacer los contacto con algunas universidades, Empezando con la de San Francisco de Macorís, que tengo más relaciones, soy egresado, estudié en ambas, tanto en el CURNE como bueno, eh, UASE, tensión San Francisco, como en la donde están, eh, para, para que a través de las universidades pues, se podría hacer una ronda de inversionistas. ¿Te gustó, Veloz? Sí, está muy buena la idea, pero volviendo al génesis de tu comentario, Roberto, quiero agregar algo, que es la declaración jurada de bienes de los funcionarios. Así como hay declaraciones que son cuestionables, hay que estar claros que igualmente hay una cámara de cuentas que ha sido muy cuestionable. Y se supone se supone que las declaraciones deben ser más que un simple acto protocolar. Es decir, que aquí cualquiera declara 5 eh, mil millones, 6 mil millones y ya, bien, gracias. O sea, no hay un esfuerzo, o no se ha visto, es un nuevo gobierno, es cierto, pero no se han visto los esfuerzos para que igualmente se investigue. Por ejemplo, la razón que dio la Cámara de Cuentas, que fue totalmente absurda, que es que hay eh, falta de personal, no hay, no hay suficientes personas, ok, yo lo entiendo, pero es un problema que hay que solucionar. Por ejemplo, ya que mencionas este tema, eh, este señor, el senador de San Juan de la Maguana, eh, Félix Bautista, que en el año 2016 declaró una fortuna de 30.484.584 pesos. ¿Cómo es posible que cuatro años después, 2020, vuelva a declarar la misma cantidad? O sea, son cosas que tú como que no sé si te pasa igual. Eh, mira... Mmm... ¿Qué te digo? Hay declaraciones que se quedan cortas, hay otras que se quedan muy altas. Y si tú te fijas, señores, no hay que ser científico. No. Si tú te fijas, los que salieron, salieron igual o más pobres. Y los que están entrando son millonarios. ¿Qué te no dice entiendo. eso? Vamos a ver si, si, si tú entendiste lo que yo quiero explicar. ¿Eh? Háblame la línea para ver si la gente, ponme el teléfono ahí, a ver si la gente entendieron... Lo que yo quiero decir, los políticos que salieron, salieron igual o más pobres. Y los políticos que entran, entran millonarios todos. ¿Eh? Es una dividanza fácil. Ahí está el teléfono para la, a ver si la gente, si nuestro público de Estados Unidos, de aquí, del país, eh, entendió eso. ¿Eh? ¿Qué tú entiendes? Bueno, yo entiendo que los que entran no tienen necesidad de hacerlo mal hecho, porque tienen el, el sustento económico suficiente, ¿no es eso? No, no, no. Okay. Adivinanza, Una atención, adivin atención ¿Eh? vamos a abrir la línea para irnos a la pausa, a nuestra primera pausa. Uh -huh. 809-725-0505. Una adivinanza. Los políticos que salen, salen igual o más pobres que hace cuatro años. Y los políticos que entran, entran todos millonarios. Esa ¿Eh? es la adivinanza. Es, que no, es que no puede ser eso. O sea, yo tengo una opción, pero es que no. No, eh, ah, no para, puede ser eso. Eh, no te demos llamada. Si no te demos no. llamada en el 809-725-0505, nos vamos a una pausa y durante el programa yo voy a dejar la adivinanza a ver quién me adivina esa adivinanza. Los políticos que salen, salen igual o más pobre que hace cuatro años y los políticos que entran, entran todos millonarios. Tenemos una llamadita, vamos a ver si me adivina esa adivinanza. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Buenos días, hablo Franklin de la ciudad de Nueva York, Long Island. hey mi hermano Franklin desde Long Island, New York City. Adelante, Franklin, ¿entendiste mi adivinanza? Sí, un pero primero déjame darle un mensaje y a la gente de la República Dominicana Adelante ustedes, ¿Cómo fue? Que, ¿Que la juventud? Digo yo la, ustedes dos, la juventud más impactante en la ciudad de Nueva York ahora mismo son ustedes dos y en, y en República Ay, Dominicana gracias. Caballero, pero Dios mío eh, anótame gracias. ese número para, para mandarle un huestelluño a ese señor mire, pronto ya cuando se estabilice todo Vamos a comenzar a regalar vuelos y premios a nuestra gente de Nueva York, ¿sí? ¿Verdad? También hay que sí, dar verdad. para recibir. Se lo merece. Sí, gracias. Claro. Entonces, dígame, Franklin, ¿qué usted entendió con esa adivinanza? Bueno, yo voy a decir la verdad. Mi Ajá. Eso es la pena. El presidente Medina, casi con menos millones que yo. Eso es la pena. Y eso debe, usted. oye, debe dos millones. Sí, vamos a prestárselo, vamos a hacer una, una coleta. Ah, yo voy a su maratón aquí. Atención a los que quieren ayudar al expresidente Medina. Ya, vamos a poner no. un número de... Sí, para que pague ¿El eh, eh, pobre? Imagínate, no, pues, Fran. No, es cierto. También, también, vamos, vamos a ver si, si, si unos cuantos funcionarios, como les voy a mencionar, pueden aportar algo, ya que tienen demasiado, como Félix Bautista, Víctor Ruth el mismo expresidente, Leónel Fernández... No, no, óyeme, no. no está... Félix Bautista está quebrado, según su declaración jurada. Félix sí. Bautista. Bueno. Ahora, yo te voy a explicar el caso de Félix bueno. Bautista. Te voy a explicar el caso de Félix Bautista. Gracias, mi hermano Franklin, desde Long Island, la ciudad de, que nunca duerme Nueva York. Pronto estaremos por allá. Eh, vamos a ver si hacemos algunos programas especiales con nuestra gente allá y visitarlo y que manden su saludito como siempre. Tenemos otra llamadita. Tenemos que mandar a una pausa. Pero vamos a darle oportunidad eh, precisamente a nuestra gente de Nueva York que aprovecha esta hora para entrar en contacto con su país, su pequeño país, que lo llevan ahí en su corazón. Buenos días. ¿A quién tenemos en la línea? Buenos y santos días. Ah, pero ese... Eh, se me fue el nombre. José. Eh, no. Sonrisa. Sí, ese es del Bronx, New York. Claro, mi hermano. Una adivinanza bueno. simple. Bueno, hermanos, yo les voy a decir que esos gatos vacinos entraron pobres y salieron multimillonarios. ¿No? Ahora, ahora esto, esto es nuevo y ahora eh, eso, esos millones que dicen para allá porque ya lo tenían parece, porque no, porque tiene muy poco, verdad, para, para meter mano. Así es que, je, je, je, je, je, así es que los yo que salieron pensé. salieron millonarios los los, los, los eso sí. No, pero es que hay que estar la adivinanza. Los que salieron, salieron con el mismo dinero de hace cuatro años, o en algunos casos, hasta menos. Y los que entraron, entraron todos millonarios. ¿Eh? Supuestamente. Sí. Gracias, mi hermano. Vamos a tener que ir a la pausa. Luego de la pausa, yo voy a decir la adivinanza. ¿Qué te parece? Ok. ¿Eh? Mira, sí. pero ahí una rubia que la están buscando. Amiga mía, ella. Ay, Dios mío. Mi amiga Rosa. <risa> Ay caramba, eh, sí, fue detenida en medio del toque de queda. Vamos a la pausa, hoy es lunes 21 eh, del año 2020, 21 de septiembre. Esto, bueno, me se producir una ñapita ya, una llamadita para irnos. Buenos días, okay. ¿a quién tenemos en la línea? Buenos días, se fue. Sí, buen día. Sí, buenos Saludos. días. ¿Quién nos sabe de dónde, por favor? El señor Eduardo del Bronx. Eduardo, desde el Bronx. ¿Desde qué parte del Bronx, Eduardo? De la parte oeste del Bronx. Ok, adelante Eduardo. Eh, ¿Qué tú entiendes por esta adivinanza? Lo que entraron, bueno, lo que salieron, salieron uh -huh. igual o con menos dineros, dinero perdón, que hace cuatro años. Y lo que entraron, entraron todos millonarios. Tú sabes que primeramente lo que salieron, en todo momento van a hablar, o sabes que van a hablar mentiras, van a declarar exactamente lo que tienen. Y esa gente encontraron su, su dinero o lo pusieron en nombre de otra persona o lo movieron. Y lo que están entrando, están entrando con mucho dinero, incluso para después que empiecen a hacer lo que hacen todos los políticos, que ojalá que no pase. Ya tú sabes que esa es una manera de ellos, de ellos cubrirse totalmente. ¡Ay! Lo dijo, adivinó la adivinanza. Vamos a la pausa, no sí. a la pausa, todo el contenido hoy aquí en el programa, que como lo dijo, no lo dije yo, lo dijo Franklin desde Long Island. Uh. El programa que se ha convertido en un toque de queda en la ciudad de Nueva York y en República Dominicana. Adiós la honra Vamos a la pausa señor director